Esto es algo cómico. Una señora que no podemos poner el video porque la señora se expresó. <risa> la señora ha acabado con todos los dominicanos porque dicen que la más le gusta los papeles. <risa> Uno se ríe, pero ¿verdad? <risa> No, río, sé si, río, mira, mira. no sé si tú sabes, yo yo laboro en esa área, sí, lo que es la sí, parte Ahí está la migración. foto, ahí está la foto de los. Y, y, y, y, mira, es? ese es Moreno. Todo el mundo pensó ese que él el... un un papichulo. No, yo pensaba que el tipo era bonitillo, pero bueno, blanquito. Y yo no, la doña estaba dolía, dolía, dolía. Y un muchacho joven, pero no. Un moreno, ese moreno que usted ve ahí, ahí está la foto de la boda, ¿no? ahí dijo él, coronel. Tú sabes el que hay mucha digo, mentira en el que ella hablaba, Te voy a, a desmontar esa parte que ella decía, donde yo no comparto las expresiones que ella decía de nosotros dominicanos, y dominicana. Ella no, no. decía que en el pleno aeropuerto el tipo se le fue con otra Sí. Hay muchos, incluso en la fotografía que tú subiste ahora mismo, hay tallas con él en Nueva York en frente a diferentes eh, negocios de Estados Unidos, con ella abrazada. Es decir, no fue de una vez que se fue el tipo. no El lo tipo va no, no se llegó, fue de una vez. Que, que, que ellos esperaban más llegue la permanente. Ellos esperan que llegue a la permanente. Y... Y preparado. por ahí mismo. El tipo se desesperó, el tipo se desesperó, sí, no, yo no, no se no, orientó óyeme. Bien. Ay, bueno, yo no puedo creer que sea tan estúpido de que antes de la permanente él se fuera porque iba a pedir los papeles. No, no, no oye, vale. óyeme, mira, te voy a decir él lo perdió de un principio porque ella ya está molesta, está encojonada, ya de seguro que ya no, llamó, me de de Unidos, ya, ya llamó, ¿tiempo? seguro que sí. Ahora bien, óyeme, él no, hizo no, mal. no creo que él sabe lo que está haciendo, porque, por ejemplo, si fuera así, no hubiera robo, ni, ni atraco, ni muerte, porque Oye. el que va a matar sabe que a poder estar preso y lo van a matar o iba a ser su, su cárcel. Él sabe yo lo creo, que estaba haciendo. Oye, yo creo que ella lo, él lo hizo mal, porque eso estuvo mal. Ustedes no. utilizan a una persona que con todo ese deseo de querer ayudarlo y también que se casó por amor. Se ve una nota que la mujer lo quería por amor. Y todo eso. Ahora, usted tiene que estar claro de con quién usted se casa. ¿Eh? ¿No es verdad, flaco? El flaco se ríe, pero verdad. Claro que sí, pero ella sabía, pero ven acá. Ella tiene cuatro ¿verdad? El, una un niña. Ella sabe, ella sabe. Claro, el tipo es un tiguerón. ¿Cómo es posible que usted vea ah no Yo me sorprendí a lo último. Usted tiene que tener mucho... usted no... Primero, usted no puede casarse a lo loco con una gente. decir <risa> Eh, eh, es lo primero. Usted no va a decir a mí. A, hay veces que hay mujeres que se creen. Que creen mucho en los hombres por redes sociales. No crean en los hombres por las redes, señores. No crean en los hombres por las redes. Y si usted tiene papeles, prepárense. Que esos hombres están. Yo conozco a amigos míos. No voy a mencionar el nombre. Claro, no puedo mencionar el nombre. Tú sabes. Eh, que están eh, acechando esas mujeres. A ver. Acechando esas mujeres que tienen papeles. Para tirarle por Instagram, por Facebook, no importa cómo se vea. Ellos lo que quieren es mangar sus papeles de una vez. Yo conozco a mí, pero que he hecho mujeres para eso. ¿Qué lo puso aquí, Pan? ¿Qué lo puso aquí, Pan? ¿Qué? Puso aquí, Pan y eso. Que Entonces, para... ella sabía, Óyeme, ella sabía, si tú sabes la diferencia entre 20, y 15 años, una relación de dos personas. El 90% de relación es por interés, no es por amor. Claro. Óyeme, de 20 personas, óyeme, yo recibo aquí decenas de personas y me han tocado casos así, que lo vivo diariamente, donde yo veo el señor que viene y la jovencita que, que viene por igual y viceversa por sí. igual. Claro. Y, y también así como pasa hombres, pasa mujeres también. Hay claro, gente que quiere claro que, sí. que quieren como de lugar irse para Estados Unidos. Hay gente que sueñan con me. esa vaina, miren. Ahí Oye, amigo, me, aquí suena. vienen italianos, españoles, norteamericanos. ahí la amiga ruso, mía, no voy a mencionar el nombre, que quiero y adoro. Que ella soñaba con Estados Unidos. Cuando llegó, dijo, ya, yo que tratar otra cosa. Porque hay gente que vive de eso, que su único deseo de superarse, o sea, su única forma de superarse, perdón, quise decir, es llegando a Estados Unidos. Entonces, Mira. usted, si se va a casar con alguien por amor, como la señora, la pobre, pero eso es El un no. de dominicano, eso no está bien, no está bien ese otro. Mira, pero mire, doña, le doy un consejo. Un consejo a la doña. Mire, si usted se iba a casar con ese señor, usted debió tener bien antes de firmar ese papel conocer muy bien ese señor no venga no que yo lo conocía por la familia olvídese que cuando usted lleva una mujer que viaja a su familia la familia le va a hacer pleite todo el mundo le va a lamber a usted Pero no pinta lo más lindo del mundo no ajá. el jugo a, a fulanita eh, la comida mejor a fulanita entonces usted debió conocer mejor ese hombre para no estar diciendo en redes sociales, usted lo que en las redes sociales está pasando vergüenza, una mujer mayor ya, una mujer bien madura ya, eh, pasando vergüenza, exponiendo su vida privada y que la gente en las redes sociales se jure de usted. Entonces usted no debió hacer eso. Debió tener mucho cuidado en vez de usted de, de, de desahogarse por las redes sociales porque le, que le pegó, Entiendo, Y entiendo que... Puede, atiende esto. ¿Y si ahora es, el tipo se arregla con ella? ¿Cómo, sí. ¿cómo ya queda? Dime, Exacto. ¿qué va a pasar? Sí, es sí hay eh, de, con ella, nada, porque no porque problemas. El final lo que se la en las redes poco. sociales es un lío. Porque cuando tú, bueno, yo aprendí hace, hace mucho que uno, la gente no tiene que saber nada de la vida privada de uno. Yo pongo a veces de mi hija y mi esposo un día y ya. Pero no todos los días porque la gente no tiene que saber lo que está pasando. Porque a veces ustedes la gente vive de eso, de que usted le dé show en las redes sociales. O Entonces, sea, usted a mantener eso ahí. Usted Yo yo tengo entendido, Alves, tú que tienes más conocimiento de eso, que ella puede ir a migración y, y le lo, quitar los papeles a él por fraude. Claro, pero ella puede demostrar. te digo. El tipo, lamentablemente, ¿no? si lo hizo así, él no pensó las circunstancias que luego iban a concibar. Si el tipo se enamoró, como dice ella, que se fue con otra él está pensando, bueno, si yo no te cometa, eso puede la otra. Pero el punto que no sabe eso, que es una falacia, y que él cometió un adulterio, y lo grita. Claro. No, pues, ahora, no, pues, ahora, si la relación ya él tenía un tiempecito allá, y ya fue infiel después, es otra cosa. Pues que demostrarla? Y la y, que no, es que ni así. Es que ni así, porque ahora son dos años. Oye, tiene que estar dos años, y a los dos años tiene que demostrar la relación de los dos, para que ah, la gente, sí. Bueno. Pues es Imagínate que usted case con una persona de la misma. Te casaste con ella, llegaste a Estados Unidos, pues por negocio, escucha bien, por negocio. Pero qué pasa? Ellos durante esos dos años te pueden investigar toda tu vida a ver cómo te manejaron. Ay, ay, ay. Cebuayón. Y a los dos, dos tienen que ir con esa persona que tú te casaste allá a ver si tú eres todavía vigente con tu residencia. Para ver qué pasó en la vida de ustedes dos. Ay, ay, ay. No, Cebuayón. Bueno. Imagínate que el, que el tiboye ese con eso. ¿Se odió. Se jodió. Ave gracias. Gracias a las personas que nos están viendo. Hoy fue un programazo. Me veo HD. Eh, la gente, sí. ¿Te quiere ver bonito, bonito Y la que de 310. Eh, nada, ave gracias. Gracias al público que nos ve. A los muchachos que hacen un excelente trabajo. A Darwin y al flaco que están aquí con nosotros. Eh, nada, nos veremos mañana que ya el último, ya la semana termina rápido, ¿qué? La semana se está terminando rápido y ya año sí. está terminando rápido bueno eh, luego mañana ya entonces vamos a dejarlo con un poquito de música antes de nosotros despedirnos